Igual tendría que ir a curar ¿Estamos jugueteando? ¿Puede ser? No voy a hacer ese combate Porque ¿Hay combate aquí? Dime que no No he curado No he curado ¿Qué pasa con compitruenas? Ya estamos aquí una vez más en Pokémon Blanco Turnilock Y hermanos, me pongo los cascos y empezamos Que sepáis que he leveleado, de acuerdo, he leveleado a, a nuestro Lilipap. Porque digo, hombre, estaba a nivel 2, lo dejamos ahí en el capítulo y eso es muy feo Y acabo de levelearlo ahora mismito, os voy a enseñar un poco Pues ha aprendido mordisco y rastreo me parece Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Por cierto, el tema de por qué se veía tan mal ayer, no lo sé pero he quitado los filtros, ¿vale? Ahora lo veo tal y como es el juego y se acabó. Yo creo que así es más bonito, es más, es más kawaii, aunque aún así es como que se ve borroso, ¿no? Mira los ojos de Lilipap, tío. ¿Alguien ve estos ojos? ¿Por qué se ven borrosos? No lo entiendo Pero bueno, eh, si alguien tiene algún consejo que darme De cómo poner los Pokémon y esas cosas Pues me lo decís Vale, Javix eh, a nivel 10 Y Ambrosio a nivel 9 Gracias a todos por el apoyo Que tuvo el episodio anterior Fue increíble, pero un apoyo increíble Una cantidad de comentarios Tengo una lista de motes enorme Gracias a todos Si quieres un mote, deja tu like Deja tu comentario en este vídeo Que te apunto para mote Tengo una buena lista Y creo que vamos a poder hacer muy buenas capturas, así que empezamos hermanos Profesor Encina, hola Echo Recorrer los caminos de con Pokémon es el placer de cualquier entrenador Y hablando de entrenadores, te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador Ven conmigo, ok Nos va a hacer aquí la chapita del centro Pokémon Así que creo que lo vamos a pasar un poquito como rápido, ¿no? Adiós Y aquí Bell. ¿qué debería comprar? Ya lo tengo, una, una poción o, o quizás una Pokéball Sería muy útil Vale, compañeros, terminamos el tutorial de captura Ya hemos... Uy, de captura <risa> El tutorial del centro Pokémon Y ya hemos curado, así que no hay nada que hacer ¿En el PC no tendremos alguna poción o algo? Ah, no, al PC no al PC de eco ¿No habrá alguna poción o algo, buzón? No, en efecto Vale, pues vamos a comprar Pokéballs Quiero tener Pokéballs de sobras para el resto de rutas Compramos 10 Con 14 vamos más que de sobra Así que ahí está perfectísimo, y me dan la honor Ball. nice poción, como bien sabéis, no podemos comprar ¿y aquí qué venden? hola, ¿qué me vendes tú? cartas, wow qué utilidad, increíble, carta gracias madre, madre mía, madre mía, vale, hasta luego compañeros y eh, se viene evento, ¿no? me parece e -hey, aquí está, parece que algo pasa en la plaza mm. voy a ver qué pasa vamos a ver, hermanos se viene evento interesante, let's go hola, hola ¿Qué pasa, Cheren? ¡Eh, comen un momento por aquí! A ver, vamos a ver el Equipo Plasma, chavales. Buah, este esto es brutal, este, este juegazo es brutal, este equipo villano es brutal. Buah, qué ganas de revivirlo. Me llamo Getchis, Getchis del Equipo Plasma. Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes sobre la liberación de los Pokémon. ¡Oh, oh, oh! liberación de los Pokémon, chavales! ¿Qué? ¿Qué está diciendo este hombre? Nosotros los humanos vivimos junto a los Pokémon. Somos compañeros y como tales nos necesitamos los unos a los otros. Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes, ¿me equivoco? Sin embargo, ¿es esto verdad? Nosotros los humanos hemos estado cegados pensando que era cierto. ¿Nunca se les ha pasado por la cabeza? ¿El qué? Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon, dándoles órdenes y sirviéndose de ellos. Pero por muy compañeros que sean, seguro que se sienten utilizados. Nadie lo podrá negar, ¿no creen? Ah, pero... no lo sé. Este quechis... Permítame que prosiga. Madre mía, que prosiga. Esto es, esto es, este es Becker, hermanos. Usa un vocabulario privilegiado. Los Pokémon, al ser criaturas distintas a los humanos, poseen una naturaleza que no comprendemos bien. No, Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? Este quiere que todo el mundo libere a sus Pokémon y luego quedarse... Con ellos y ya estaría, dominar el mundo. Deberíamos liberarlos. Solo entonces humanos y Pokémon podrían vivir en igualdad de condiciones. Ahora, damas y caballeros, piensen qué es lo que podemos hacer para que los Pokémon vivan realmente en igualdad. Y con esto, permítanme que acabe con el Pokinismo. <risa> el Pokinismo es feminismo apl aplicado a Pokémon. La igualdad de los Pokémon. Eh, no me estoy burlando, ¿vale? Es completamente legal y normal. Esto es, me parece estupendo. Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy. Muchas gracias. Ok. Y se llevan las banderas. ¡Oh, my God! ¡Qué sincronización! ¡Qué equipo! ¡Dios mío! Esto es brutal. Así sido a gusto, hermanos. ¿Y quién está ahí? ¿Quién tiene esa gorra y ese pelo verde? Este discurso... No sé lo que debería hacer. Liberar a los Pokémon? ¿Pero qué está diciendo? Y ya está. Oh, mamá. Se viene, chavales. ¿La música es...? Brutal. Tu equipo Pokémon estaba diciendo... Eh, Ve más despacio, hablas demasiado rápido. ¿Qué dices sobre Pokémon que hablan? ¡Qué barbaridad! Sí, sí, los Pokémon hablan. Ah, claro, no podéis entenderles, pobrecillos. Mi nombre es N. Me llamo Cheren y aquí está Echo. Nos han pedido que completemos la Pokédex. Por eso estamos de viaje. Mi objetivo eh, final es convertirme en campeón. La Pokédex. Para completarla es necesario capturar a los Pokémon en las Pokéballs. Yo también soy entrenador, pero no puedo evitar preguntarme si los Pokémon son felices así. Uh. A ver, tú eras Echo, ¿verdad? Déjame que escuche un poco más a tu equipo Pokémon. ¡Compañeros! ¡Primer combate contra N! ¿N? ¿Quién es N? ¿Quién es N? ¿Y por qué está borroso? No lo entiendo Un Pokémon Purloin Perfecto, grandioso Purloin eh, Por cierto, en la ruta siguiente nos puede salir Purloin Espero que no, ¿vale? Quiero otro Lillipup con recogida Por favor, por favor eh, Purloin nivel 7 eh, Ascuas, ¿no? O sea, tampoco hay mucho que hacer Aquí este combate es bastante fácil Arañazo, a ver cuánto me quitas No creo que mucho Ahí está, 3 PS, chavales Estamos bien de nivel este Asquas. Y poquito a poco yo creo que lo vamos a reventar. Arañazo. No me quita nada. Perfecto. Otro Asquas. Y crítico. <risa> ¡Pum! Cada capítulo un crítico. Así me gusta. Claro que sí. Joder. Si es que así da gusto. Has ganado el entrenador N. No sabía que los Pokémon pudieran... Ya está. habla demasiado rápido, chavales. Demasiado rápido. Mientras los Pokémon sean encerrados en las Pokéball. Es imposible que puedan llevar una vida plena. Pues tú tienes uno, hermano. ¿Cómo lo ves? Y yo, como buen amigo de los Pokémon, debo cambiar el mundo. Hmm. ¿Quién será este chico, hermanos? ¿Quién será? Vaya tío más raro. Será mejor que no le hagamos caso a los entrenadores y a los Pokémon. Nos ayudamos mutuamente. Bueno, pues yo me voy. Quiero luchar cuanto antes contra el líder de gimnasio de ciudad, Gres. Siguiente ciudad, hermanos. Allí hay gimnasio y será el siguiente capítulo. Va a ser brutal. Vale. Antes de nada, antes de ir a la siguiente zona, vamos a entrar en la ruta 2, porque sé que ahí nuestra madre nos da las zapatillas, ¿vale? Y es más que importante para poder ir rápido a los sitios sin tener que usar el turbo todo el rato, ¿vale? Así que pasamos por aquí. Hola, ¿tú me cuentas algo? Yo soy la encargada de poner la información en el panel. ¡Wow! Vale, pues venga, salimos de aquí. Me importa un poquito lo que viene siendo nada. Y se supone que por aquí. ¡Ajá! ¡Ah, ¡Ahí está! El videomisor. El cosa ha conectado. ¡Hola, mami! ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas miras con tu equipo Pokémon y que estés disfrutando del viaje. Hoy tengo cosas que hacer, así que voy a colgar. ¿De acuerdo? Cuídate. Ah, que está aquí. Claro, me he rayado, digo. Si me está hablando por el videovisor, eh, no entiendo. ¡Eco! Por fin te pillo. ¡Te transporte! ¡Menuda sorpresa! Le oí a decir a la profesora Encina, debe estar de camino a Ciudad Gres, así que aquí tienes otro relato de tu señora madre. Gracias, hermana. ¡Deportivas! Esto se agradece muchísimo Chapa de madre Ve un objeto y ruta nueva Un segundito, un segundito hermanos Primero, volvamos a Pueblo Terracota Porque os voy a enseñar que aquí hay cositas, ¿vale? Pasamos a la información de Pueblo Terracota Y chicos, si no me equivoco, por aquí hay cositas que conseguir En efecto, mirad Objetos pokébal, ¿vale? Hay un tío que nos da una Pokéball en la casa de tejado verde ¿Ok? ¿Ok? Un Pokémon que es un regalo si llevamos un Pokémon pequeño, que no sé ni dónde. Y Gema Fuego, Gema Planta, Gema Agua, que no vamos a conseguir porque como que no es interesante. Y por último, la Seta Aroma de un Señor del Edificio Norte. Ok, así que hermanos, vamos a buscar toda esta información. No hay nada por aquí, chavales. Seguimos subiendo, aquí hay un tío con un Patrat. ¿Y hola? Esta es una Pokémon que conseguí hace mucho tiempo, creo que debería dártela. ¡Yeah! Aquí tenemos la Pokéball, que nos viene nada mal para el siguiente Pokémon de, de ruta. Eh, vale, pues, compañeros, eh, <ríe> creo que ni la mitad de los objetos que había en la guía están en este juego. ¿Deben ser de blanco y negro 2? No lo sé, me lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Porque... No sé qué ha pasado, que no he encontrado ni la mitad Así que nos vamos directamente, sin perder más tiempo A la ruta número 2 A capturar nuestro siguiente Pokémon ¡Qué ganas, tío! Ojalá sea lilipa por favor, por favor Ruta número 2 Y, hola, tú no quieres luchar, ¿no? ¡Huir en medio de un combate Pokémon entre entrenadores es imposible! Vale Compañeros, veo una Pokéball que ahora cogeremos Pero antes de nada, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Primer Pokémon de la ruta 2 es... ¡Lilipap! ¡Otra vez Lillipap! ¡Otra vez Lilipap! Por favor, que tenga recogida Por favor Si no tiene recogida, me rayo, ¿eh? A ver, hubiera preferido a lo mejor otro Pokémon Pero es verdad que un Lilipap con recogida viene bien Eh... Vale, voy a hacer... Placaje... Lo mataré, tío, es que igual lo mato, ¿eh? Espérate que igual lo mato Voy con Ambrosio Ambrosio no lo creo que lo mate, ¿eh? Voy con Ambrosio eh, Cuidado, ¿eh? Placaje ahí que va... ¿Cuánto me quita? 3 PS, chaval Nada, no me quita nada Vale, voy a ir con Mordisco Que no es por Stab A ver cuánto le quita ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi la lío! ¡Casi la lío, chavales! Vale, Pokeball eh, Honor Ball Vamos a gastar la Honor Ball ¿Por, por, por qué dirán? Ahí que va Lilipa, por favor Esta Honor Ball Tiene que hacer Que tengas recogida Vamos allá Uno Dos Tres ¡Sí! Vale, ahora solo tiene que tener recogida Si no tiene recogida, F en el chat Pero F enorme Vamos, vamos ¿Quieres por el mote? Sí, quiero por el mote, por supuestísimo El mote de este Pokémon Se lo va a llevar eh, Yuri, Yuri, que fue el primero que me comentó En el vídeo anterior, así que Yuri Enhorabuena, te llevas el mote de otro Lillipup Otro maldito Lillipup chaval ¡Qué canteo! Eh, pero por favor, Yuri, ya puedes tener recogida Me cago en San Pitopato Ahí que va! Vamos Yuri, Yuri, confío en ti Yuri Yuri, confío en ti Vamos, vamos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es buenérrimo Buenérrimo Esto es buenérrimo, hermanos ¡Grande, Yuri! Ahí está Mucho salseo, mucho lo que tú quieras Pero aquí está ayudando <risa> Ayudándome en el loque. Claro que sí Bajo en defensa, subido en ataque especial Vale, entonces Un PS, chaval un PS Entonces, este Pokémon va a servir para coger objetos a muerte Y el otro va a servir para luchar eh, a muerte, básicamente, porque el otro es bastante mejor De hecho, eh, es neutro, pero luego tiene intimidación y eso es clave, muy clave Así que nada, de, de locos, de locos, de locos, de locos Vamos a coger esto de aquí, a ver qué es Poción Perfecto, una pocióncilla. ya tenemos dos creo Vamos a continuar, ¿no? Realmente no necesitamos eh, ir a curar. ¡Hola, patras! Lo siento mucho, pero vas a morir. ¡Pum! Ascuas, mordisco, ascuas y hasta luego. ¡Pipa! Subimos al 11 Bien. Y encima no me quitan vida. A ver tú qué me cuentas, chaval. ¡Hola! ¡Oye, oye! Te voy a enseñar una cosa. aquí. ¿Qué cosa me quiere enseñar, hermanos? Menos mal que no soy el personaje femenino porque se malinterpretaría el doble. El salido este, sí. ¡Eh, ¡Espérate un momento! ¡Atención que va! ¡Ah! Era eso. Qué lamentable. Qué lamentable. <risa> Qué triste. Combate, chicos, vámonos. Hay que mirar si nuestro Lipa va cogiendo objetos. Adoro combatir con mi Pokémon, es tan mono. Y todavía cuando. Que no sea un mono. Que no sea uno de los monos de tipos. espero que no. Prepárate para los desafío de chica, Mali. Purloin, vale, vale, vale. Purloin. Purloin te lo compro. Purloin te lo compro, de locos. Eh, vamos a hacer eh, Ascuas, tío O sea, Ascuas hasta, hasta la muerte Ahí está, arañacito Otro Asquas, me ha hecho crítico Me ha hecho crítico Pero lo hemos aguantado muy bien Así que guay Ahí está Y ahora vamos a usar a nuestro Lillipup, ¿vale? Al otro Lillipup Este Lillipup Yuri, hermano, coge algún objeto Aunque sea en este capítulo Para que lo vean los demás, los compitruenos Eh... Hay que ir por aquí entonces Con lo que veo Pokémon de ruta Patra, tío Menos mal que no ha salido Patra, eh Aunque me han dicho que no es tan malo En el fondo No sé ya lo comprobaremos Placaje Popum Mordisco uh. Placaje Popum Placaje Popum Y placaje Popum Igual tendría que ir a curar ¿Estamos jugueteando? ¿Puede ser? Puede ser Vale, aquí hay combatillo No lo voy a hacer por si acaso ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh, objetos! ¡Aquí había objetos! ¡Los he visto antes! ¡Eje! ¡Claro que sí que es! Poción Ni tan mal Tenemos tres ya ¿Y esto? pokéball Perfecto Los típicos objetos, ¿no? O sea, objetos Típical, típical Típica el Pokémon. Y por aquí a la izquierda había más, más, más objetos. Un objeto. Ah, pero hay corte. Tío, es un maldito sudowodo esto, eh. Pero un sudo sudowodo en toda regla. No voy a hacer ese combate porque... ¿Hay combate aquí? Dime que no. Dime que no. No he curado. No he curado. No he curado. No he curado. Dos Pokés. Menos mal que Bell tiene el Pokémon que es eh, Lilipap. Nivel 6. Vale, vale. Nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel 6. Javix. Eh... Madre mía, madre mía la F. Poción, ¿eh? Ahora poción a muerte, que no me haga crítico ni nada. Placaje. ¿Cuánto me quita? 18A. 12. Vale, 4 pesos. No está mal, ¿eh? Aguantamos bien. Voy a hacer ascuas. Vamos con ascuas. A ver cuánto le quita Qué malo, sería increíble Sería increíble que mal ahora No, malicioso Vale, malicioso es bien Malicioso es bien, vale Malicioso es bien Vamos con ascuas. Matamos al Lillipup Y le queda el Osawot o el otro Es el otro, ¿no? Es el Snivy Si no recuerdo mal Ambre que suba el 10, vale Vale, Snivy Me ha hecho malicioso Pero claro, Snivy No sé si tendrá mucho ataque físico Voy a usar poción, ¿eh? No me la quiero jugar Poción, madre mía Menos mal que hemos cogido aquí Ahí que va Poción para Havix a ver qué me hace este Snivy y cuánto me quita Látigo cepa, vale, poco eficaz Poco eficaz, chicos, poco eficaz ¡Vale, vale! ¡Y yo estaba cojonado! ¡Esto está hecho! ¡Claro que sí, ascuas! No tenía ni por qué haber gastado la poción Vale, vale, vale, ascuas, ascuas Ascuas, ascuas, ahí está Le dejamos en rojo malicioso y ya está ¡Uh! ¡Gracias al señor! ¡Madre mía el infarto, chaval! Poción, sí Pociónate lo que quieras que viene Asquas y si lo quema... No, Asquas. Chavales, eh, más cuidado. Tengo que ir con más cuidado, más cuidado. No puedo ir jugando así a ser Dios porque se nos lía en un momento. eh. Madre mía. Primera poción gastada en un infartito. Perfecto, perfecto. Uy, no he podido ganarte. Perfecto, perfecto. Menos mal que le he leveleado. Menos mal que le he leveleado hoy, chaval. My God. ¡Wow! Te has vuelto más fuerte, justo como esperaba, Eco. Voy a entrenar mucho a mis Pokémon para no volver a perder. Nos vemos. ¿Aquí hay combate contra Cheren? Espero que no. Pero... ¿Me la juego, tío? Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, no hay combate contra Cheren. ¡No hay combate contra Cheren! Madre mía. Madre mía de infarto, chavales. Vale, pues vamos a curar rápidamente en el centro Pokémon. Y si no recuerdo mal, había un combate contra Cheren, pero en otro lado, ¿no? Curamos. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Madre mía. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver... eh. Yuri, tienes un objeto. ¿Qué es? Dime qué es, dime qué es, dime qué es, dime qué es. Quitar cura total! Bueno, prefiero pociones, ¿eh? Prefiero pociones que ya hemos gastado y me gustaría más pociones, pero bueno, la vida es así eh... ¿Y ahora qué? Había un combate contra Cheren, tío, pero ¿queremos hacer el combate contra Cheren? Eh, vale, creo que ya sé lo que vamos a hacer, compañeros. Como hay un combate contra Cheren y Cheren tiene el inicial que me contea totalmente y no me voy a arriesgar a eso, vamos a ir a por el mono, ¿vale? Vamos a ir a por el monito, que está en teoría aquí a la derecha y aquí nos dan eh, eh, ese mono, en teoría No sé si hay combates, eso es lo que no tengo claro Aquí hay un combate, ¿es obligatorio? Sí, vale, vale, combate obligatorio Y pasamos a, a por el monito ¿Vale? Fácil, bien Fácil, sencillo, subimos a nivel 11 Estupendo Y vamos a por ese mono, ese moniki Moniki Moniki, ¿dónde estás? Vale, aquí, aquí hay otro combate, por favor, dime que no Dime que no Vale, último combate Es esta chica la que nos da el mono, ¿vale? Mi meta es superar a los líderes de gimnasio ¿Crees que vas a poder vencerme? Let's do this Let's do this Último combate del día, chicos Tres Pokémon Tres Pokémon, eh Patrat Vale, Patrat Con Lilipa lo podemos hacer bien Placaje Ahí lo llevas Más de la mitad Malicioso Me da igual Placaje Y ahí lo llevas Siguiente Patrat, vale Me ha hecho malicioso demasiadas veces No sé, ¿placaje? A ver cuánto me quita Placaje, a ver cuánto me quita De 28 a... ¿ah? 21 Es un tanque, tío ¡Es un tanque! ¡Es nuestro tanque, chaval! ¡Claro que sí! Y el último poke es... Lillipop Vale, pues Lillipop Mordisco a ver si retrocede con un poquito de suerte Ahí te lo llevas crítico. ¡Oh! traca, traca, traca! Tra! ¡Bum! Me encantan los críticos, tío Me encantan ¿Cómo los disfruto? Eh, a favor ¿Eh? Críticos a favor Nada de líos se suba al 12 Estupendo Y quiere aprender refuerzo Paso, paso Esto es para... Bueno, espérate Espérate Voy a quitar rastreo ¿No? O le quito malicioso Estoy pensando que a lo mejor hay combates dobles en este juego Y no me acuerdo, ¿eh? Aunque no lo sé Pero vamos, realmente no creo que lo necesite, ¿no? Voy a quitar rastreo Voy a quitar rastreo Ahí está Por si acaso, por si acaso No lo sé ya le preguntaremos a Javix, que es el experto en, en Pokémon blanco y negro. Ok, pues hola señorita, ¿usted tiene algo que darme? ¿Cuál es el primer Pokémon que recibiste? Ah, Teppy, entonces este Pansage te servirá que ni pintado, ¿verdad? Tú te es un tipo de Pokémon muy útil, aunque sea débil contra los Pokémon de tipo agua. Así, pues, ¿quieres este Pansage? Sí. Por favor, señorita, este Pokémon son movimientos de tipo planta, así que te será útil contra los Pokémon de tipo agua. Compañeros, tenemos, claro que sí, este Pansage que nos va a servir mucho para el combate contra Cheren, ¿vale? Le ponemos un mote, obviamente, y el mote de este Pokémon se lo va a llevar nuestro amigo Nico Martín. Gracias, Nico, por participar en, eh, por comentar en el capítulo anterior, y te llevas el mote de este, este Pansage. Que ojo, eh, lo puede hacer bien, espero que no muera, por favor Que a mucha gente se le ha muerto, tío A mucha gente Nico, perfecto, perfecto Compitronos, pues vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado este pedazo de episodio Levelaré le para el siguiente, ¿vale? Así que tendremos un equipo bastante más completo Y poquito más Madre mía, el susto que nos hemos llevado hoy Increíble Espero que disfrutéis de este capítulo, que dejéis un super like de no Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Blanco Turnilock Chao, chao